Cuarto paso, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. La creación nos dotó de instintos para un propósito. Sin ello, no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por su seguridad personal, ni hiciera ningún esfuerzo para cosechar sus alimentos o construir su hogar, no sobrevivirían. Si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no existiera el instinto social, si a los hombres no les importara la compañía de sus semejantes, la capacidad de vivir no existiría. Así, estos deseos de relación sexual, de seguridad material, emocional y de compañía, son perfectamente justos y necesarios, y ciertamente, son dones de Dios. Sin embargo, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia, nos dominan e insisten en dominar nuestras vidas. Nuestros deseos sexuales de seguridad material y emocional y de obtener una posición importante en la sociedad a veces nos tiranizan. Cuando los deseos naturales del hombre se descoyuntan, le ocasionan graves dificultades. No hay ser humano, por más bueno que sea, exento de esto. Puede decirse de casi todos los problemas emocionales que son casos de instintos mal encausados. Cuando eso sucede, nuestro activo natural, los instintos, se convierten en riesgos físicos y mentales. El cuarto paso es un esfuerzo laborioso y vigoroso para descubrir cuáles han sido y con estos riesgos en nosotros. Queremos descubrir exactamente cómo, cuándo y dónde deformaron estos nuestros instintos naturales. Queremos mirar de frente la desdicha que por ella ha causado a otros y a nosotros mismos. Descubriendo cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podremos corregirlas. Sin un deseo sincero y perseverante de practicarlo, es muy limitada la sobriedad o la satisfacción que podamos obtener. La mayoría de nosotros se ha dado cuenta de que es muy difícil de alcanzar la fe que obra positivamente en la vida cotidiana si no se ha hecho sin temor alguno un minucioso inventario moral. Antes de abordar en detalle el problema del inventario, veamos cuál es básicamente el problema. El siguiente ejemplo resultará muy significativo si nos fijamos bien en él. Supongamos que una persona antepone a todo el deseo sexual. En tal caso, este apremio imperioso puede destruir sus oportunidades para lograr su seguridad material y económica, y tal vez su posición en la comunidad. Otro, puede desarrollar tal obsesión por su seguridad económica que no quiere hacer más que acumular dinero. Si va al extremo, puede convertirse en un avaro y en un solitario que se priva hasta de su familia y de sus amigos. La búsqueda de la seguridad no siempre se manifiesta en términos de dinero. Muy a menudo encontramos al ser humano asustado que se empeña en depender de otra persona más fuerte que lo guíe y proteja. Este ser débil, al no poder enfrentarse a, a las responsabilidades de la vida con sus propios recursos, no crece nunca. La desilusión y el desamparo son su destino. Con el tiempo, sus protectores huyen o mueren y queda solo y atemorizado. También, hemos visto hombres y mujeres a los que el poder los hace perder la cabeza que se dedican a mandar a sus semejantes. Estas gentes a menudo desperdician las oportunidades que se les presentan de lograr una legítima seguridad y la felicidad del hogar. Cuando un ser humano se vuelve el campo de batalla de sus instintos, nunca tendrá tranquilidad. Pero ese no es el único peligro. Cada vez que alguien impone irrazonablemente a otro sus instintos, se presenta la desgracia. Si en la búsqueda de la riqueza se atropella a los que están en el camino, se provocará cólera, envidia y venganza. Si se subleva el sexo, se provocará igual alboroto. Las exigencias exageradas a otro, de atención, protección y cariño, propician en esas personas tiranía o repulsión, dos emociones tan malsanas como las mismas que las provocaron. Cuando el deseo de prestigio del individuo se vuelve incontrolable, ya sea en el círculo de amistades o en la mesa de la conferencia internacional, hay otras gentes que se lastiman y frecuentemente se rebelan. Este choque de instintos puede producir desde fría indiferencia hasta una candente revolución. Así, estamos colocados en un conflicto no solamente con nosotros mismos, sino también con otras personas que, como nosotros, tienen también instintos. Los alcohólicos, especialmente, deben poder darse cuenta de que el instinto desbocado es la causa fundamental de su manera destructiva de beber. Hemos bebido para ahogar sentimientos de miedo, frustración y depresión. Hemos bebido para escapar del sentimiento de culpabilidad ocasionado por las pasiones. Y luego hemos bebido para lograr más pasiones. Hemos bebido por vanagloria, para gozar más los sueños disparatados de pompa y poderío. No es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma. Los instintos alborotados obstaculizan la investigación. En el momento que tratamos de sondearlos, estamos sujetos a sufrir series de reacciones. Si temporalmente estamos en el lado depresivo, estamos propensos a ser abrumados por el sentimiento de culpabilidad de nuestra parte y de repugnancia de nosotros mismos nos revolcamos en ese rodazal, derivando frecuentemente de ello un placer deformado y doloroso. A medida que perseguimos esa melancólica actividad, podemos sumirnos en tal grado de desesperación que llegamos a creer que el olvido es la única solución posible. Aquí hemos perdido todo sentimiento de perspectiva. Desde luego, y por consiguiente de humildad, porque este es orgullo al revés. Esto no es de ninguna manera un inventario moral. Es justamente el proceso por el que la depresión se encamina a la botella y a la exterminación. Si por otra parte nuestra disposición natural se inclina hacia el faiseísmo o la grandiosidad, nuestra reacción será enteramente la opuesta. Nos ofenderemos con la sugerencia que A.A. hace del inventario moral. Seguramente que nos referiremos con orgullo a la vida ejemplar que creíamos llevar antes de que la botella nos hundiera. Pretenderemos que nuestros defectos serios de carácter, si es que pensamos que lo tenemos, eran ocasionados por nuestro exceso de la bebida. Siendo primero y lo único para lo que necesitamos esforzarnos. Creemos que en el momento que dejemos el alcohol, reviviremos las buenas cualidades que habíamos demostrado tener. Sí, fuimos buenas gentes, exceptuando nuestros momentos de beber demasiado. ¿Qué necesidad hay ahora de un inventario para mantenernos sobrios? También nos agarramos a otro maravilloso pretexto para eludir el inventario. Nos lamentamos de que nuestras ansiedades y dificultades actuales son causadas por el comportamiento de otras gentes y que realmente ellas son las que necesitan un inventario moral. Creemos firmemente que nuestra indignación es justificada y razonable, que nuestros resentimientos están justificados. Nosotros no somos culpables, son ellos. En este caso del proceso del inventario, nuestros padrinos entran al rescate. Están capacitados para hacerlo porque son portadores de los conocimientos experimentados que Alcohólicos Anónimos tiene del cuarto paso. Consuelan al afligido, demostrándole primero que su caso no es extraño ni diferente y que sus defectos de carácter probablemente no son más numerosos o peores que los de cualquier otro de los que están en Alcohólicos Anónimos. Esto se lo hace ver el padrino hablándole con franqueza y sin exhibicionismo de alguno de sus propios defectos pasados o actuales. Esta manera pausada y objetiva resulta muy tranquilizadora. El padrino probablemente indicará que el recién llegado tiene algo en su haber para abonarse, aparte de sus riesgos. Esto tiende a disipar la morbosidad y alentar el equilibrio. El recién llegado podrá empezar a darse cuenta de sus defectos tan pronto como empiece a ser más objetivo. Los padrinos de aquellos que no creen necesitar el inventario se enfrentan a otra clase de problema porque las personas impulsadas por su amor propio no se dan cuenta del riesgo que corren. Estos recién llegados casi no necesitan de consuelo, el problema es ayudarlos a encontrar una rendija en la cárcel en que su propio orgullo los ha encerrado, para que se les pueda hacer llegar la luz de la razón. Se les dirá que la mayoría de los miembros de AA han sufrido severamente durante el tiempo que bebieron porque creían que siempre tenían la razón. Para la mayoría de nosotros, el creer tener siempre la razón originaba nuestras justificaciones, desde luego que justificaciones a nuestra manera de beber y a nuestra conducta dañina. Habíamos hecho un arte del inventar excusas. Teníamos que beber.